Uh -huh. sí. Cabeza acromial, Acremial. cabeza escapular. escapular. Este sí les falta un poquito aquí, ah, pero no pasa sí. nada. Cabeza lateral, lateral. lateral. brachial, brachial. brachial. Ah, sí. anconio, Anconia. extensor carpo radial, extensor digital, medial, medial. medial. medial. Común. común, lateral. lateral. Lector con el lateral. Listo, muy bien. Triunfamos. ¿Vale? ¿Cuál? El redondo. El redondo, míralo acá. Redondo menor. Ah, este. ok. Ahí está bajo el, del infraescapular. Infra infra acá es infraespinoso. Espina, supraespinoso, infraespinoso, infra redondo menor. Okay. Cabeza larga, uh -huh. cabeza lateral, lateral. del tríceps, uh -huh. daquial. Ya, ahí te Tranquilo. <risa> ¿Te... ¿Cómo se llama? Olé. Acromión. ¿Por no? no, porque me pegas en la uña. Sí, sí. Se el grupo <risa>